primer día de mayo, ¿qué te parece? Bueno, pues internacionalmente es un día del trabajo, pero aquí estamos trabajando precisamente, eh, es en el trabajo de nuestro Dios, así es que nos complace demasiado, muchísimo, el poder estar trabajando en este momento, compartiendo con ustedes mi devocional diario. Espero que este pasaje que vamos a estar viendo les pueda ser de ayuda y de bendición, porque el tema, fíjese, hoy... Estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa historia nos dice aquí las sagradas escrituras cuando Jesús mencionó estas palabras. Así que vayamos al tema y nos vamos a Lucas capítulo 23, versos 39 al 43 en la versión Reina Valera de 1960. Y en el 39 nos dice de esta manera: Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Ay bueno A veces así somos las personas Verdad que no entendemos No comprendemos lo que es El Señor Jesucristo Y a qué vino el Señor Jesucristo Y pues muchos hasta El día de hoy todavía Le siguen rechazando En el verso 40 nos dice las siguientes palabras Respondiendo el otro y esto era cuando el Señor Crucificado y estaban los dos ladrones a sus lados Entonces le responde el otro que estaba allí Y le dice Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condición y Dice que bonita actitud Tomó este hombre A pesar de que era un malhechor también Pero le responde Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condición Este mismo día de hoy Hay gente que está en la misma condición Que no puede entender El sacrificio que el Señor hizo por nosotros cuando vino a morir en la cruz del Calvario y le dice ahí en el verso 41 nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo y es que la verdad o merecemos dicho así si de esta manera el castigo el fracaso lo malo pues somos nosotros no es el Señor el Señor vino con mucho amor a salvarnos nuestras vidas, para darnos la salvación a través del sacrificio de Él. Pero ¿cuántos aún el día de hoy le siguen rechazando? Pero para no ser largo esta historia que se puede ver en las Sagradas Escrituras, en Lucas 23, de 39 al 43. Y dijo a Jesús, este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Fíjese, ¿de dónde este ladrón, este, este hombre que había sido un malvado, le está diciendo esas palabras? La respuesta la encontramos allí precisamente en el verso 43, cuando Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras le dijo el Señor Jesús a este hombre cuando estaban los tres ahí clavados, ahí en aquellos, en aquellos maderos, ahí en aquellas cruces. Que era una muerte vergonzosa la que estaban padeciendo... Pero Jesús le dijo... De cierto... Te digo que hoy estarás conmigo... En el paraíso... Y eso es para todos... Y cada uno de nosotros que le podemos aceptar... Que le podemos recibir... A este hombre le perdonó... En ese mismo instante... Cuando él... Le defendió... Cuando él... Le dijo... Oye... ¿Qué te pasa a ti hombre? Mira, Nosotros estamos en esa condición... Porque lo merecíamos... Pero Él no hizo nada. Entonces imagínate lo que significa un arrepentimiento genuino y sincero. Oremos. Señor, en este momento, cualquier persona que nunca le ha recibido, que nunca le ha aceptado, o que le aceptó pero que no ha hecho lo correcto, perdónenle, Señor. Para que cuando usted venga en su reino, usted también nos pueda tener en ese lugar donde está preparando esas moradas, esas moradas Allá junto al Padre, en ese paraíso celestial, donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Allá donde no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, donde no va a haber más ningún problema. sino que todo el tiempo estaremos alabando y bendiciendo el nombre del Padre. Señor Jesús, gracias por ese sacrificio que hizo por nosotros. Que sin merecerlo, usted vino a padecer por nosotros. Gracias Padre Santo por enviarnos a su Hijo amado. En rescate de nuestras vidas. Le alabamos y le bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendiciones. Y espero que tú también hagas lo que hizo este hombre. Diciéndole, cuando vengas, que yo también pueda ser en tu reino. Amén.